Miren, Lo lleva de gratis. Miren, ustedes saben que la semana pasada están hablando sobre la comparación del ministerio de Jenny Berenice, una mujer que, se hace vira, que debió hacerse viral y que se hizo viral por la manera en que manejó un caso tan importante. Tú sabes, una mujer eh, que tiene peso, que nosotros tiene que promover. Pero, ¿qué pasa? A veces yo entiendo el por qué las mujeres se identifican más con Alessandra que con Jenny Berenice. Porque tal vez Jenny Berenice, ahorita tú chequeas, lo que tiene un vehículo, tal vez es posible que tenga un, una Cherokee, una, una, una Tajo, una, una hay que ver, te juro, tiene un vehiculito, una, pero, un, no tiene una pero, pero viejo, pero viejo. Pero viejo <risa> <risa> o sea, ¿tiene un no tiene un vehículo. Ahora, la amiga de, de, del señor Néstor Flow, miren qué vehículo se compró, que yo, que yo entiendo que fue que se compró eh, no fue que yo, porque yo se supone... Yo no sé, yo no... soy Yo no soy dije, Yo no sé, dije, Yo no sé, dije, yo, no yo no te puedo averiguar, y que fulano le dio, no. no. Miren el vehículo que Alessandra se compró. Con razón, las mujeres se identifican tanto con ella. Porque imagínate tú, una mujer como Jenny Berenice, mujer preparada, aguerrida, que tira para adelante... Y la mujer ve a Jenny Bernice y también no la ve un vehículo como la de Alessandra y dice, pero yo prefiero seguir a Alessandra que Jenny Bernice. Porque así es que la mujer, hay, hay mujeres que piensan. No todas, pero hay mujeres que piensan así. No, no, Miren no. que él, eh, Yo sueño con una lluvia de esas. Y que yo, eh, Neto. Yo sueño con una de esas. Oye, lo que Oye. te voy a decir. Esa muchacha, una empresaria, una empresaria puede comprarse ese... Pero ese caro, ese caro, y San Francisco tiene. Tú no entendido que te vale 250 mil dólares. Ese carro es caro y San Francisco tiene tres. Sí. No es dos. Sí. So. Hay otro amarillo. Ya. Ah, bueno, yo, oh, yo lo viste Santiago. Bien. Sí. Sí. No cuatro. No, eh. no el aire de Charles goma yo creo que hay que pagar. No es ocho. 8 de 8 es. Que tú aceleraste para allá. Que con lo que uno va de aquí en agua como el pecado no, una, una vez de gasolina, no, dame un pote y un pote ahí también para que ahora eso es Ahora, Neto, ¿qué tú crees? Sí, eso está también porque una empresaria puede comprarse dos o tres de eso. Pero las la mujeres le gusta eso. Por los 12 de pesos. Ahora, para que ustedes vean. Entonces, por eso es que el modelo de las mujeres de algunas se ven así Dios como la a bendiga, Adran. Dios la bendiga a ella. La mm. cuide siempre de todo lo malo, señor. Cuídala. Mm. Eh, de la mala vibra, cuídela, señor. De los de No, no, eso, eso, ella, ellos van a vivir eternamente. De ahí puede venir el presidente a dialogar con ellos. Eternamente envidioso, porque una mujer superada, una mujer que ayudó a este muchacho, a Mosa, ¿usted? entiendes? Cuando no tenían que caerse muerto, lo ayudó a él. Uh -huh. Y él y lo ayudó a ella a conocerla. Claro, Claro, a, a, a darse su fama una ayuda mutua sí pero más de ella que de él ¿qué? ¿más de qué? Más de ella que de él no porque ella lo ayudó fue en el sentido de estabilidad, ah, de estabilidad y cosas así de, de, de traer ¿Eh? Eh, eh, cinco mil libretinas cuando cuando daban brega por cambiar en la capital no me hables tú de eso ¿Tú tú ella, es? ella fue que lo ayudó entonces entonces ella claro está ahora ella puede oye yo no critico que ella se compre su vehículo yo lo que te estoy diciendo es que la muchachita de ahora, la chamaquita de ahora, claro, es el espejo que es ven. El espejo que ven claro, ¿sabes? claro. Dicen, yo quiero ser como Alessandra. Y tú le dices, ok, ¿qué tú quieres? ¿Qué tú vas a hacer para ser como Alessandra? Oye, ok, tú le preguntas a una muchacha. Ella dice, ella ve a Alessandra y dice, Yo quiero ser como Alessandra. Ok. Y yo le pregunto, ¿Qué, haces, ¿qué tú vas a hacer para ser como Alessandra? Bueno, yo quiero conseguirme a alguien que me ayude a tener un cuerpo bonito. Y cuando a yo tenga bien, el cuerpo bonito, eh, me, me la busco como sea. Es lo que li porque tú me tienes no me ven a mí con, con mareo. No, no, no, Nadie ve, ve, me va a decir, ven, es lo que ven. ven. Yo siempre he dicho, es igual que los niños. Lo que ven en sus padres es lo que ellos van a copiar porque quieren que lo corrige Si tú a la bebé tuya le dices, no haga esto. Pilo, no todas las mujeres que se quedan. Porque una vez vienen Mira. dos o tres gente a comentar abajo. ¡No todas! ¿Eh? ¡No generalicen! Estamos diciendo no todas. Mira, yo usaba arete, ¿tú ¿te acuerdas? Yo usaba uh -huh. arete, los dos aretes. Uh -huh. Entonces, cuando nació el hijo mío, chiquito él, preguntó. ¿Cuáles son las mujeres que usan arete? Entonces, si yo me dejo los aretes, tengo yo capacidad para correr y lo hay. Cuando ella haga así, ¡pa, pa! Y se no, y te estoy lado. diciendo... Porque hay muchas mujeres que ven a Alessandra claro. y se y dice, wow. Yo quiero tener una vida así. Y hay muchas mujeres que la ven así, creen que. que igual, igual que el, el Alfa. Ay, a mí no me gusta que el Alfa se enseñe tanta brama. No, no, porque el Alfa. Porque te, te voy a explicar por qué. No, no, déjame decirte. Él ha bajado un poquito. Déjame decirte. Pero que. El Alfa lo... se dio cuenta que paqueteándole a los raperos y lavándole la mente mm -hmm. a los seguidores. Oh, sí. uh -huh. yo, no, es, ajá, no. En ese sentido, yo, yo estoy te, yo te de acuerdo. Yo lo que te digo es en sentido de por el público. Porque mira qué es lo que pasa. Lo que estamos... Exacto. Exacto. Exacto. ¿Me, me entiendes? No todos vamos a tener la misma suerte de Alessandra. No todas las mujeres van a tener la misma suerte de Alessandra. Ni todos los hombres van a tener la misma suerte del alfa. ¿No te has dado cuenta que no, gente, Alpha, me entiende? Está bien. Oye, tú te has dado cuenta que el alfa no tiene como ese fanático como como ese fanático como tan fiel al AFA sino que los temas él gustan los temas se pega y todo el mundo lo baila pero tú no has visto a esa gente di que enfocado con el alfa, de que di un fan de que, que yo eh no de... no, gusta él gusta, gusta a todo el mundo a pero no es un artista di que yo va dos galleta que, que, que yo qué pues no pues ella la pise hola y viene la los está abajo hola hola hola, hola, hola. ¿Tú entiendes? Es que gusta todo puro. Y compra recaiga. ¿Tú entiendes? <risa> Entonces yo entiendo que a veces uno entiende por qué razón las mujeres, algunas mujeres, algunas, prefieren seguir a Alessandra. Porque miren eso que ella publicó. Un vehículo así. ¿Qué va a pasar? Estas mujeres van a querer, muchas mujeres van a decir, yo quisiera, aunque no, claro, porque no, no van a tener la, la misma oportunidad de Alessandra, la misma forma de Alessandra, de comprarse algo así. No, estamos hablando de 290 mil dólares que vale ese vehículo. ¿Cuánto? 290. ¿Mal impuesto? Ah, pues esos son unos cuartos. 290. Si lo trae. Estamos hablando de 16 millones de pesos. Dijo 200 porque eso fue lo que puso el quita casa hablando. Estamos hablando de 16 millones de pesos. El que compra un vehículo así es porque pasa de los 100 millones, pienso yo. Sí, tiene que pasar. Tiene que pasar de ellos, a menos, sea, a menos que sea fiado. Sea ella, sea, no, pero que, fiado que manda? Pero fiable los pagares ese mes sería un millón. Mensual. A un año, claro, un millón. Entonces, para tú sacarle un millón a cualquier empresa, le vas a un hoyo. Ahí gana mucho dinero. ¿Eh? Sí. Ya pero güey, la bueno. digo, las mujeres nunca vean eso como, no todas. No vean eso, ni que como un ejemplo, no todo te van a tener la, la suerte de Alessandra. Yo quiero ser que amigo se amigo sepa. De ella. Voy a tener la oportunidad cuando se presente. Dios bueno.